Mi hijo trabaja en Alemania, se ha tenido que emigrar porque no conseguía un trabajo de los que le gustan y bien remunerado en esta isla. Eso le pasa también a otros padres en La Palma. O formamos lo mejor posible a nuestros hijos y al final tienen que emigrar e irse a las islas capitalinas o mucho más lejos. Nos estamos, haciendo, nos estamos convirtiendo en una isla de, de ancianos, de viejos. Cada vez es la isla que menos prospera en, en, en población y que cada vez tiene la edad, de, edad más avanzada. Estamos convirtiéndonos, como decía, en una, isla de, en una isla de jubilados, de ancianos. Necesitamos que nuestros jóvenes se queden a trabajar aquí. Hay muy pocos puestos de trabajo que realmente satisfacen a la formación que ahora la logramos dar a nuestros hijos. Por todo esto, y porque me gusta la ciencia, quiero que venga el TMT a La Palma.